Hola amigos de YouTube, estamos aquí de regreso con un video más de Sonos Beat tv Y bueno, pues después de tanto tiempo volvemos a subir videos. Y bueno, en este video voy a enseñarles a crear un buen bajo para Tech House y algunos secretillos nuevos para que ustedes se pongan a producir buena música. Ahí les pido una disculpa si cometo muchos errores al hablar. Estoy un poco nervioso porque, pues, hace más de tres años que no subo videos así es que les pido un poco de su comprensión pero lo más importante es las técnicas que, se, que les voy a enseñar no tanto si se si bonito si me equivoco si no me equivoco etcétera después de todo este contenido ustedes lo están recibiendo gratuitamente así es que no creo que habría lugar a reclamaciones oye te equivocas hey, pero lo estás viendo gratis Ah, bueno está bien y bueno pues aquí ya tengo ableton live abierto pueden utilizar ustedes cualquier software no necesariamente necesiten tener Ableton Live y bueno aquí tengo algunos loops ya cargados en estos clips de audio un clip midi y voy a reproducir lo que tengo de fondo simplemente para tener un poco de música de fondo o más bien este, unos loops que es un kick 4x4 y unas percusiones, unos loops de drums o un groove y bueno, pues vamos a crear el bajo desde el inicio, como dicen los gringos, from scratch, desde el principio. Hasta inglés les voy a enseñar cómo la ven. ¿eh? Y bueno, lo primero que vamos a hacer es diseñar el sonido, que es el primer paso, antes de, se, de dibujar las notas MIDI. Aquí tengo el Silent One, pero podemos eh, utilizar la misma teoría para cualquier otro sintetizador. Después de todo, es exactamente lo mismo. Y bueno, lo primero que voy a hacer es inicializar el preset. Voy a darle clic en menú. Y en preset le voy a dar en clear o y Observen el atajo de teclado que es control J. Podemos utilizar siempre ese atajo de teclado. Y bueno, el sonido es bastante sencillo. Es un sine wave, una forma de onda de, en forma de seno. De hecho aquí está, miren, ah no, no es un sine wave, es un, este, un so, un dientes de sierra, porque este es el sine wave, a ver cómo suena. Que es una forma muy primitiva de formas de onda. Vamos a cambiar a un sonido más metálico que es el so. Y, bueno, en teoría ya tenemos nuestro bajo. Eh, simplemente vamos a bajar de octavas o simplemente eh, podemos dibujar las notas midis este, dos o tres octavas abajo. Pero aquí lo voy a bajar dos octavas. A ver. Ahí está. Y lo que voy a hacer a continuación es agregar un filtro al oscilador A que es este, el oscilador A1 y el oscilador A2. Este que van a ser parte de la parte A, vamos a utilizar un filtro que es un low pass, un paso abajo, es decir, va a cortar todos los agudos. Si movemos el cutoff aumentará o disminuirá este lo que estamos cortando. Para que sea más gráfico voy a agregar un este un ecualizador paramétrico de Ableton Live que es el EQ8 aquí está simplemente lo arrastramos a la pista que estamos trabajando en este caso el de silent o la pista del bajo y aquí lo vamos a ver un poco más gráfico qué es lo que está sucediendo cuando nosotros este, estamos este, utilizando un pasabajos aquí selecciono el pasabajos y Observen lo que sucede cuando yo muevo la frecuencia. Ya vieron que todas estas frecuencias se eliminan porque el paso abajo lo que hacen los filtros es cortar. Es decir, todas las frecuencias que están acá desaparecerían. ¿Ya vieron? También es muy gráfico ver este los las formas, los picos, más bien las frecuencias que se están produciendo mi frecuencia base es esta que está en C1 y todos los demás se duplican por ejemplo si en C1 estamos a 66 Hz C2 vendría siendo 130 Hz, es decir 66 eh, por 2 sería 120 aproximadamente, bueno no es exacto donde puse el puntero del mouse pero más o menos así funciona eh, vamos a regresar aquí el equi después vamos a seguir diseñando nuestro bajo más o, más o menos por aquí si esto fuera un reloj vamos a ponerlo alrededor de las 10 de la noche ¿Sí? muy bien el drive le va a dar un poquito de distorsión al bajo para que suene más fuerte es decir uh, haciendo que las frecuencias agudas suenan más fuertes perdón las los armónicos armónicos estoy pensando ahí está y esto es este que tanto queremos este que sea este digamos la, la forma de de la onda, es decir, no, no la onda sino la curva por ejemplo aquí lo vemos más, más gráfico aquí si yo la curva la hago por ejemplo en cuatro veces más vean cómo la curva va a ser más corta como si fuera una pared pues es el mismo concepto entonces regresamos aquí, les invito a que se queden, el, el, el curso va a ser un poquito largo, esperemos no, no demorarnos tanto si no, pueden verlo el video cuando ustedes puedan. Más o menos así. No voy a agregar resonancia porque no la necesito. Y vamos a cortar un poquito más. Y en teoría ya tenemos nuestro bajo, pero va a sonar un poco aburridón. Vamos a agregar una distorsión interna y vamos a cambiar diferentes algoritmos de distorsión para ver cuál se escucha mucho mejor vamos a disminuir la, la cantidad en overdrive suena muy bien vamos a ver en fallback no suena tan mal en clip suena interesante pero me gustó más overdrive decimate no. Beat crush yo creo que overdrive es la mejor opción para este ejemplo más o menos por ahí y seco y mojado es la cantidad de, de sonido original versus el filtro que estamos afectan, afect, eh, utilizando más bien ahí está no vamos a agregar nada más ahora vamos a utilizar este bueno vamos a hacer el sonido más primitivo para los bajos de cualquier género que es el contratiempo, control D, movemos, con, control D, movemos, control D y movemos, ahí está, aquí suena el kick y aquí el bajo, kick, bajo, kick, bajo, muy bien, reproducimos. Como les había dicho, suena muy primitivo, pero bueno, son pasos de bebé vamos a seguir modificando esto un poquito más vamos a disminuir el cutoff ok suena interesante pero vamos ahora a utilizar otro tipo de rítmica porque esta rítmica es muy aburrida bastante bastante aburrida Así es que lo primero que vamos a hacer es dibujar eh, nuestra primera nota, de hecho lo voy a cambiar de tonalidad, lo voy a eh, bajar a La, por ejemplo. Suena espantoso, pero no se preocupen, esto lo vamos a arreglar. Vamos a subirlo a Fa, vamos a ver. No, mejor un octavo abajo ahí está, bueno, y después aquí vamos a dibujar un, eh, un la, vamos a crear el acorde de fa la do, la triada simple, miren fa la do vean, entonces vamos a mover estas notas y esta también fa la do Okay. Pam pam pam pam pam pam suena como salsero esto, ¿ah? ¿eh? Bajos salseros. Pam pam pam pam pam pam Nomás que este vamos a, a moverlo aquí. Yo creo que este lo vamos a mover acá, este lo vamos a eliminar. Ya podemos duplicar lo que tenemos. Duplicamos el loop. Y por ejemplo, este... Vamos a moverlo un poquito atrás. No, ¿saben qué? Decidí mejor... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ahí está, ¿no? Salserón, Tech Pero todavía no queda, ¿eh? Suena horrible, suena realmente espantoso. Lo que vamos a hacer es la técnica del docking. Ya no se usa el sidechain. ¿Se acuerdan que les enseñaba videos del sidechain hace 5 años? Eh, se los puedo seguir enseñando, pero ya no se usa hoy día. Ahora lo que se usa es la técnica del docking y para eso hay plugins. Y aquí vamos a utilizar un plugin que se llama LFO Tool. Creo que lo tengo por aquí. Y simplemente lo voy a arrastrar. Eh, hay muchos plugins muy similares. Eh. Es, está el creo que se llama kickstart de Nicky Romero y está el shaper box que luego se los voy a mostrar pero bueno este es uno muy básico muy sencillo que lo único que hace es atenuar el volumen del bajo cuando suene el kick para que estos no, se, no choquen quizás la explicación es muy confusa es mejor este, escucharlo Okay. vieron que aquí no suena el bajo porque aquí suena el kick y aquí pues hacemos un cortecito para que no se escuche el cortón vamos a escuchar qué espantoso se oye con el cortón ese vamos a eliminarlo así Ahí está. Y bueno, ahí está parte de el, el bajo del tech house. Y podemos utilizar muchas técnicas, muchas este, formas de dibujar el bajo. Por ejemplo, en vez de empezar de aquí, vamos a empezar con nota aguda. Y el resultado es muy muy similar. Pero con otra forma de... Bueno, vamos a escucharlo. Ok. Realmente no, no estuvo tan padre. Eh, aquí hay una herramienta que es para invertir las posiciones. Miren qué rápido. Selecciono estos dos. Invierto. Y así optimizamos nuestro tiempo. Sin embargo, el sonido del bajo no es tan cool, no suena tan genial. Para ello, yo voy a este, ah no, aquí no. Voy a modificar un poco el silent y ahí les va el azúcar. Para eso vamos a seleccionar la forma de onda de pulse o de rectángulos va a sonar así. No se preocupen. Y vamos a agregar un dientes de sierra. Nos falta agregar una voz. Suena grueso, suena fuerte, es lo que estábamos buscando. Vamos a agregarle un poquito nada más de una pizca de release suena bastante bastante fuerte bastante agresivo podemos disminuir el volumen de, de este podemos bajar la octava ahí ustedes mezclen este estos osciladores para encontrar un sonido adecuado. La idea es tener este los ¿cómo se llaman? tener los armónicos necesarios o los armónicos de nuestro gusto. Suena bien. Vamos a bajarle un poquito el cutoff, al cara. Cut perdón, el cara Ahí está. Pero ahí les va el secreto para ya colorear el, el bajo. Y simplemente vamos a aplicarle un segundo este, ecualizador o un segundo filtro para quitar los graves. Apenas se debe de escuchar, ¿eh? los bajos no se deben de escuchar en Tech House, casi. Deben estar presentes, deben estar fuertes, pero no se deben de escuchar mucho. Ahí está, ¿no? Suena muy, muy bien. Ya podemos este, trabajar con diferentes figuras o inclusive cambiar de tonalidad. O más grave. Algo que sí me gustaría agregarle aquí, en el Silent, es aumentar un poco la, el ataque. Porque de todas maneras ni se va a escuchar el ataque, gracias al docking que estamos aplicando. Miren, vamos a quitar el docking. Entonces, si le quito el ataque, no vamos a escuchar este cuando ataca la nota. Sí, para darle un poquito de quitarle ese sonido desagradable cuando ataca la nota, ese sonido como como más agudo en el ataque. Y ahora sí aplico estos dos. podemos ya aplicar este por ejemplo el si vamos a utilizar sol sol si re entonces podemos utilizar la séptima del acorde pom, sol re y ocupamos el si por acá no vamos a subirlo así si. De hecho, este me gustaría en sí. O al revés, empezamos con Fa y después subimos a Sol. Me gustó al revés, mejor hay que invertirlos. Y ocupo, ocupamos un grupo más de chausero, más movidón. Déjenlo pongo. Dejen pongo pausa y ahorita volvemos. Ok, ya agregué más groups. Vamos a escuchar cómo se oye. Y al bajo, como que hay que subirle más el volumen, ¿no? pero más que volumen, ocupamos agregarle más distorsión. Para eso, aquí tengo unos plugins muy buenos para ello. Hay uno que yo le llamo el chicharito. Este mero le da más grosor al bajo. Y también voy a agregarle el Saturno. Sat no, no se llama Saturno, es Saturno. Pero esto lo voy a poner después de que cortemos el audio y este también. Y con Saturno vamos a ponerle en clean top. Casi no se escucha, pero si los desactivamos y con audífonos vamos a notar la diferencia. como que le da más presencia a los armónicos, de hecho aquí vamos a aumentar un poquito el volumen unos 2 decibeles un poquito menos volumen aquí, un decibel menos Podríamos comprimir el bajo, vamos a utilizar el blue, no sé si sigue existiendo, tengo mucho que no uso ableton, sí, sí sigue existiendo el blue, perdón, no blue, blue, con un ataque inmediato, una liberación también muy rápida, un, un threshold o un, este, un umbral de unos menos 12, menos 16 está mejor aproximadamente y con tres decibeles, Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video, pónganlo en práctica en sus canciones y quizás en otro video veremos este diferentes estilos de, de bajeos al ceros para el Tech House. Cuídense y pónganse tapabocas. Bye.